Habrá que no te he olvidado. Bueno, sin haberle hecho la pregunta, ya me respondió, ¿no? Me dijo, no, eso no es lo mío. ¿Cómo estás, sí, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gris? Diana Hernández, conductora de latidos, hoy aquí compartiendo con nosotros. ¿No, no, sí. Michael? no. Sí, Michael se escucha, pero en determinados momentos yo soy más de música latinoamericana, tengo que confesarlo de este modo y, bueno, se darán cuenta por la música que siempre escogemos para comenzar. Definitivamente. Susana Vaca se llama. Susana, Susana Vaca. Vaca, esto es un tema de Natalia Lafourcade. Eh, hasta la raíz, pero precisamente esta versión que estamos escuchando Fue a propósito del Día de los Desaparecidos por las dictaduras en América Latina Y es un grupo de artistas latinoamericanos, entre ellos León Yeco, Susana Vaca Ajá. Y una Ajá. selección de músicos de, de toda Latinoamérica y tienen esta versión hermosísima hasta la raíz. Buenísimo, linda, linda canción sin duda. Bueno, han habido importantes novedades el fin de semana, me imagino. El fin de semana fue un fin de semana de teatro, debo decirte. Teatro Mira. de calle, teatro para niños, teatro para adultos, muchísimos espacios con teatro de música también. Pero precisamente nos vamos a referir al arte de las tablas hoy. Adelante, por favor, con eso. Así es. Ya lo decíamos, el fin de semana hubo muchísimo teatro y estuvo, de pláceme en varios espacios de la ciudad, entre ellos las plazas públicas. Vamos a conocer qué estuvo sucediendo precisamente en una de ellas, en La Baroa, el sábado a las 11 de la mañana aproximadamente. La Embajada de Cuba en Bolivia realizó la presentación de actualización de destino turístico de Cuba, con la presencia del embajador de Cuba en Bolivia, Danilo Sánchez, y la directora de la Oficina de Turismo de Cuba para el Cono Sur, Janet Ayala Díaz, se realizó el evento. Hoy lo principal que hemos presentado a los agentes de viaje y a las asociaciones que tan cordialmente nos han acompañado es en primer lugar que Cuba tiene una nueva campaña publicitaria, una nueva identidad e imagen turística que se llama Cuba Única únicas por todos esos atributos que tiene la isla y que vienen a complementar el destino, sus tradiciones, su cultura, su patrimonio, su historia y sobre todo su pueblo. Ese pueblo culto, hospitalario, solidario, que le da la bienvenida a todos nuestros visitantes y que vienen a ser los embajadores esenciales del destino turístico Cuba, pero Cuba también en esta etapa eh, utilizó como un pretexto seguir un mantenimiento muy efectivo, un sistema de inversiones que venía desarrollando para hoy presentar un destino rejuvenecido, remodelado. En ese sentido tenemos nuevos servicios como se ampliaron las redes 3G y 4G en materia de conectividad en la isla, nuevos productos turísticos encaminados a fortalecer esa experiencia o esos sentimientos, ese nuevo, esa nueva eh, tendencia del viajero a eh, disfrutar más las vivencias en el destino que el propio producto turístico. En este sentido, también hemos presentado el maravilloso calendario de eventos con que cuenta la isla, eh, que viene a estar reforzado en varias temáticas, como es sobre todo y tan atractivo es aquí en Bolivia, su medicina, muchos eventos relacionados con el turismo médico, con nuestras investigaciones científicas, eventos culturales. Y en, ma y en materia de turismo presentamos, como los eventos más importantes que quedan en el año, el evento turnar que es la Feria Internacional de Turismo de Naturaleza de la Isla, que tiene asociado 12 programas maravillosos, que se destaca como punto importante el turismo accesible con la naturaleza. También presentamos el primer evento Fit Salud Cuba, que es la primera Feria Internacional de Turismo y Salud que se desarrollará en Cuba, que en mes de octubre en este evento se llevará a cabo el primer foro de negocios vinculado o enfocado a aquellos empresarios inversionistas que en un conjunto, una cartera de productos se le presentará pues eh, si se dispongan a invertir en el sistema de salud de nuestro país. Y por último, y no por último, menos importante, el Campeonato Mundial de cotelería que se desarrollará en Varadero. Vienen a refrendar que la isla es un multidestino en sí mismo. ¿Por qué? Porque en ella se pueden desarrollar todas las modalidades de turismo que se ofrecen a nuestros visitantes. No solo ese turismo de sol y playa por el que mayormente conocen los bolivianos a la isla, sino porque constituye un conjunto de modalidades turísticas a desarrollar de pesca, de buceo, verdad, pero también de grandes proyectos culturales, grandes eventos, en fin. Que los invito a todos, eh, eh, deseamos que ustedes puedan multiplicar esta información y que cada día más bolivianos, hermanos que somos, pues visiten a la isla, y los recibamos en esa belleza que es la isla grande del Caribe, porque Cuba es única. Y tenemos la aspiración de que pueda volar BOA, estamos en negociaciones desde hace algún tiempo, que pueda volar BOA de manera directa, ojalá lo podamos conseguir, y quizás Amazonas también en algún, en algún momento. Yo le propondría de manera muy concreta eso, más bien escuchar ustedes cómo podríamos mantener esta secuencia de información para que ustedes nos ayuden a divulgar este propósito que es esencial para la economía cubana en este momento. Y justamente veíamos la nota que se refería a la actualización del destino Cuba para el cono sur. Precisamente sucedió la semana pasada la presentación de este destino en Bolivia en la Cámara Nacional de Comercio, acompañado de varias autoridades, entre ellos el embajador de la República de Cuba en Bolivia, Danilo Sánchez. Y ahora sí vamos a hablar de teatro, porque ya lo decíamos, algunas de las plazas de la ciudad estuvieron inundadas este fin de semana y ahí tenemos las imágenes. Viaje al centro del corazón de la madre tierra fue una de las propuestas que ocupó diversos espacios públicos de la ciudad, parques, y entre otros espacios públicos ya decíamos una obra de teatro de calle que llegó desde la mano del Centro de la Revolución Cultural y de Casa Grito. La puesta en escena estuvo a cargo de este importante colectivo artístico que viene trabajando desde el año 1998 y forma parte de una, inicia de una iniciativa que potencia el arte en el país. En el marco del proyecto Lenguajes Corporales, Fomento a la Producción de Artes Escénicas y Danzas, el Centro de la Revolución Cultural Dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, junto al reconocido elenco de Teatro Grito, tuvieron a bien presentar esta obra de marionetas gigantes, no solamente para los niños, sino para toda la familia. La historia se desarrolla con la intervención de dos exploradores que emprenden un viaje para llegar al corazón de la Madre Tierra. En su camino se percatan de que el daño a la Madre Tierra es mayor de lo que pensaban y su dolor cada vez es más profundo. Para alcanzar su objetivo deberán vivir varias aventuras y encontrar a los ajayus quienes les ayudarán a comprender mejor lo que sucede en su corazón. Teatro Grito viene trabajando, ya decíamos, hace más de ...de 10 años en el teatro de cámara, pasacalle, teatro... ...títeles y teatro de calle... ...logrando consagrarse como un colectivo de amplia trayectoria... ...sus obras se han presentado en los festivales nacionales más importantes... ...como también ha representado a Bolivia en encuentros y festivales de Alemania... ...Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú... ...entre otros países de la región... ...ganadores además del premio plurinacional Eduardo Avaroa... ...en los años 2021, 2016 y 2012... ...es por él que en esta oportunidad presentan una propuesta novedosa... ...apta para toda la población y escrita de manera colectiva por ellos mismos dirigida además por el reconocido dramaturgo Bernardo Arencibia. La primera función se realizó el viernes en la Plaza Niño Jesús de la zona Villa Dolores del Alto. El sábado estuvieron en la Plaza Baroa y este domingo llegaron hasta la zona sur y al centro de la ciudad con una doble función, totalmente gratuitas para todos los que se acercaron. Por otra parte, se anunció que, celebrando los cuatro años de la creación del CRC, se tienen planeadas otras presentaciones teatrales y los interesados para visitar estos dos espacios pueden acercarse a las redes sociales del Centro de la Revolución Cultural. Caminar, y, cada de cada de no saber... y ya decíamos que fue un fin de semana de teatro. También nos llegamos hasta Casa gritos el espacio cultural de esta institución que está en la zona azul y conocimos qué estuvo sucediendo allí. Las Marionetas del Amor es una obra que recoge distintas tradiciones de la región. Experimenta con varias técnicas escénicas y para la felicidad del público paceño, llegó el fin de semana al espacio cultural Casa Grito, ya lo decíamos. Las funciones fueron transmitidas de manera simultánea por algunas plataformas digitales a la vez que sucedían en escena para los espectadores. La obra se viene preparando desde abril y es el resultado de un trabajo de laboratorio en el cual se han creado desde la trama de la historia con improvisaciones, debates, charlas y también la invitación a diferentes artistas de otras áreas que retroalimentaron la puesta en escena. La dramaturgia de Martín Céspedes y Graciela Tamayo. Cuenta la historia de Teresa y Braulio, quienes, luego de un tormentoso matrimonio, se encuentran en el purgatorio donde deben ganar un reality show para lograr su ansiada libertad, aunque sea después de muertos. En la puesta en escena se utiliza el espacio mínimo en el cual los actores interpretan a más de un personaje, con cambios de escenografía junto a proyecciones y efectos de sonido que permiten ambientar los diferentes lugares a los que nos transporta el espectáculo. Bajo la dirección y actuación de Martín Céspedes, quien es un reconocido narrador oral y promotor cultural y el coprotagonismo de Graciela Atamay, especialista en otros proyectos de gestión cultural y también en comunicación social, se llevó a cabo esta puesta en escena que contó además con el trabajo meritorio de la narradora y actriz boliviana Valentina Rosales. Para decirle a nuestro mayor dónde está el camino los 14 niños, ¿usted se imagina cuánto cuesta, cuánto money equivale a 14 cuerpos? Es mucho que además muchas vidas... Y estas fueron algunas de las propuestas que pudimos visitar y que en nuestro programa de las 7 de la noche, en Latidos, usted tendrá una información actualizada, también con algunas entrevistas y conversaciones con estos actores. Esto fue algo de lo que tuvimos el fin de semana. Muy bien, no hay agenda ¿no, estos sí. días. Ah, tenemos, ¿Tenemos agenda? agenda. Tenemos ah, una mira. agenda bastante gruesa para la semana. Uno diría lunes, ¿no? Pues sí, pues la semana se viene cargadita. Qué bueno, ¿vamos a verlo? Sí, vamos. Perfecto. Tenemos la presentación de fórum de arte en el Centro Municipal de Formación en Culturas y Artes. Esto está en la Casa de la Cultura, Jaime Sanz. Tendrá teatro, danza clásica, folclórica, música, pintura y dibujo. Y recordemos que el plazo de admisión para estos talleres será hasta el 30 de agosto. Es decir, hasta este martes. Hasta mañana. Arte y Educación, un conversatorio junto a piraí y el profesor Eduard Lora, será el primero de septiembre, este jueves a las 17 horas en Jopoy, Porongo esto es un taller que estará sucediendo en Santa Cruz también de una compañía de ballet clásico nos llega concierto de danzas bajo la dirección general de Norma Quintana estará sucediendo en el teatro Doña Albina este miércoles 31 de agosto a las 19.30 horas más informes en el teléfono que usted tiene en pantalla no, también tenemos el encuentro de ritualidad y arte que estará sucediendo el próximo 31 de agosto. Tinku lleva por título a las 18 horas con una actuación especial del Grupo Norte Potosí. Esto será en el Centro de la Revolución Cultural. por Renata y Giovano es un espectáculo que nos llega desde Kirquín el miércoles también 31 de agosto a las 20 horas en el Teatro Luna, con la participación de algunas agrupaciones entre ellas Los Bolitas y Lady Lunch qué qué bueno, ¿no? eh, Giovano estuvo justamente en ese colectivo que se accidentó yendo a, hacia Potosí, ¿verdad? Donde hubo seis fallecidos y felizmente Giovano Salas salió Lesionado, lesionado, herido, pero... ¿verdad? Pero felizmente con vida. Así que, bueno, pues hay que sumarse. Renata, no, no sabemos las circunstancias, no sé si estaba en ese mismo momento. Pues probablemente es, ¿Sí? sí, porque es para Ellos... ayudar en su recuperación y, y apoyar a... Exactamente, Excelente. ellos mejor. viajaban con un grupo de rock hacia Potosí, entendemos, y allí justamente se produjo este accidente de tránsito que lamentablemente, reitero, cobró la vida de seis personas, pero dejó a otros heridos, entre ellos eh, justamente Giovanni Salas de Renata, no, no tenemos la, la confirmación, pero bueno, un buen momento para manifestar solidaridad y por supuesto degustar de un interesantísimo show cerrando agosto, ¿qué tal? No? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué mejor? 31 de agosto será a las 8 de la noche en el, 8 8, Nuna, en el Teatro Nuna, allá en la, en la 21 de en Caracota. En la 21 de Caracota, ¿no? Caracota, ahí justo en la parada del puma Catar. Y mira qué cartelera, Quirquiña, ¿sí? quirquiña Los, los Bolitas y Lady Latch. ¿no? Exactamente. Lady Latch, la anterior cantante de PK2, ¿no? La, la, entiendo que el, es, es cubana ella. O es, es, cubana. es cubana. Es de ascendencia cubana. Yo no sé si nació en Cuba. Ya. Creo que sí. Eh, pero tiene una voz espectacular. Así, super sonera, además. Espectacular, uno la escucha sí. y sabe que, que viene del Caribe, mínimamente. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí está entonces la invitación para todos. Muy bien. Esto es lo que tenemos. Por ahí vamos. ¿Aquí hay una más? Ah, tenemos una más. El Festival Internacional de Cine Verde. Es decir, un espacio donde usted puede enviar su película, un corto, un documental. Hasta el 2 de septiembre todavía está abierta la convocatoria y puede revisar las bases en las redes sociales de este evento cinematográfico. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí. Se completó ahora la agenda. Sí. Muy bien. Diane, muchísimas gracias, como siempre. Es? Te estaremos esperando el jueves. El jueves en presencial y mañana dejamos... El material respectivo. Exacto. Va a ser buenísimo. Que tengas una linda semana, no que problema. acabes bien agosto y empieces mejor septiembre. Esperemos que sí. Así va a ser. Gracias. Nos vemos entonces.